de Ricky Xey, ya estamos aquí en Facebook, perdón, pero estamos en YouTube, pero mejor decidimos cambiarnos para, pa, para acá, porque creo que nos gusta más Facebook. Creo que sí, Ricky, creo que nos gusta más Facebook. Pero bueno, sean bienvenidas y bienvenidos a este increíble live del Día del Niño y la Niña. Pues sí, y vamos a empezar con el pie derecho, porque eh, pues, estamos muy emocionados. Esperamos que hoy se la hayan pasado muy bien y vamos a cerrar el día con boche de oro. Claro que sí, Ricky. Yo soy Ricky. Yo soy Finita. Y hoy en este live. Tendremos taller rápido de origami con Tali. Clase express de plastilina con Saudi de Seurupa. Un experimento científico conmigo. Cuenta cuentos con la tetera de teatro. Y música de Los Perrockers. Pero antes, las y los invitamos a suscribirse a este canal y también en Facebook a seguirnos. Activar la campanita de notificaciones y dar like a todas las publicaciones y videos. ¡Exactamente! ¡Y ahora sí! ¡Comenzamos! ¡Sí! Ricky Productions Y ya está con nosotros Tali, quien nos enseñará a hacer una figura de origami. Hola, el día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer una figura geométrica llamada tetraedro. Muy bien, empecemos. Muy bien, los materiales que debemos tener es un lápiz, una regla, un pit y unas tijeras. Muy bien, cuando tengamos estos elementos, debemos hacer cuatro triángulos en forma de un triángulo. Y cada triángulo debe de medir 5 por 5 centímetros. Ya cuando los tengamos así, así debe de quedar. Debe de quedar así. Luego, en estas partes vamos a poner tres... Deberemos de poner tres pestañas. Una aquí... Otra acá, y otra por acá. ¿Y en cuál no se debe de quedar así? Bueno, yo ya lo boté pero no hay problema. Muy bien, después de esto, lo, lo que deberemos hacer es recortar. Y así lo deberá de quedar. Luego con estas partes las vamos a doblar, hasta estas. Y así nos debe de quedar. Bueno, no se ve si ya está doblado, pero yo ya lo doblé. Muy bien. Ahora, cuando ya lo hemos recortado, vamos a pegarlo con Brit. Y cuando finalice les va a quedar así. Bueno, a mí me salió un poco chueco en esta parte y en varias partes. Pero, pues, no hay tanto problema. Pues le agradecemos a Tali eh, por esa figura, <ríe> estuvo muy sorprendente la verdad, eh, muchísimas gracias Tali por tu participación en este eh, increíble live. Bueno, vamos con Seude de Seuruca que nos mostrará cómo hacer una hermosa figura de plastilina. Hola, hola, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal? Pues hoy sí, estoy para a hacer una figura súper rápida de plastilina y la pueden hacer de cualquier color que tengan en casa. Fíjense bien. Va a ser como un monstruito cuadrado de plastilina o algo así. <ríe> Yo voy a usar muchos pedacitos, ahí está, acá, <ríe> muchos pedacitos de plastilina, muchos muchos pedacitos de plastilina que tengo que me sobraron de otros de otras figuras que he hecho. Entonces para, para reutilizarlos lo que puedo hacer es juntarlos todos de todos los colores y lo que voy a hacer primero es amasar. Amasar la plastilina, porque entre más amasamos la plastilina, pues más maleable queda y es más fácil de utilizarla. Ya que tenemos la plastilina amasada, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerla en la palma de mi mano y con la otra palma de mi mano voy a hacer este movimiento como círculos. Voy a hacer círculos, círculos, círculos, así, <ríe> hasta formar pues una pelotita de plastilina. Más o menos así. Fíjense bien, aquí me quedó mi pelotita de plastilina de varios colores porque utilicé todos los pedacitos sobrantes que, que tengo de otras figuras que he hecho. Bueno, ya que tengo la pelotita así, ahora es momento de convertirla en un cuadrito. ¿Cómo le hago? No va a quedar un cuadrito perfecto, pero más o menos. Lo que voy a hacer es usar mi dedo pulgar y mi dedo índice. Y voy a colocar la pelotita así. Y con el otro dedo pulgar e índice de la otra mano voy a colocar así. Con estos dos dedos voy a aplastar la parte de arriba y de abajo. Y con estos dos dedos voy a aplastar los laterales. Y le voy a hacer así. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y ahora voy a girarla. Y continúo. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y van a notar cómo se va formando como un cubito de plastilina. Miren nada más qué bonito se ve. Es un cubito de plastilina, ya con nuestras manos, pues podemos darle un poquito más de forma, ¿verdad? Si a lo mejor algunas esquinas nos quedaban como <ríe> un poco chuecas, bueno, pues vamos a aplastarlas un poquito. Para darles un poquito más de forma y que se eh, nos quede un cubito como este, más o menos como este. Ahora, ¿qué más voy a utilizar? Bueno, le voy a hacer unos ojos. Normalmente yo para hacer los ojos, pues sí uso plastilina blanca y plastilina negra, ¿ok? Entonces voy a agarrar un pedacito de plastilina blanca, no tiene que ser muy grande, un cachito, lo voy a partir en dos. Y voy a hacer dos pelotitas con mi dedo, índice y pulgar. Voy a hacer movimientos circulares para formar unos, unas bolitas así. Perdón, es que no le atino a la cámara. <ríe> ya que tengo dos pelotitas, las voy a apachurrar. Esta es mi parte favorita, miren. Las apachurro y quedan como unas tortillitas. Quedan así como bien planitas. Entonces, se las voy a pegar al cubito que acabo de hacer. Le voy a poner una aquí y la otra junto, pues para que sean como la parte blanca de sus ojos. Ahí está. Ahora voy a hacer lo mismo con un cachito de plastilina negra. Realmente el ojo lo pueden poner del color que quieran. Yo siempre uso blanco y negro, pero ustedes pueden usar los colores que tengan a la mano. Las bolitas que voy a hacer con la plastilina negra tienen que ser más pequeñitas. ¿Por qué? Porque va a quedar el ojito blanco y una bolita pequeña negra dentro del círculo blanco. Así que agarro un poquito menos de plastilina, la pongo en mis dedos, pulgar e índice y hago movimientos circulares para formar dos pelotitas chiquititas. Así. Ya que las tengo, mi parte favorita, las apachurro. <ríe> las apachurro. Y me van a quedar como dos tortillitas. Y se las voy a pegar encima de lo blanco. Ahí está. Le voy a poner una aquí y la presiono. Hay que presionar para que se adhiera muy bien plastilina con plastilina. Ahí está. Aquí está otro pedacito y se lo voy a poner acá. Y presiono y presiono. Y ya me quedó... Miren qué bonito se ve. Si quiero que se vea más adorable, le puedo poner unas bolitas más pequeñitas aún de plastilina blanca para que simulen ser el brillito del ojo. Algunas mini pelotitas, de ahí las aprieto para que sean unas mini tortillitas y se las pongo a un ladito de mi ojo. ¿Ya vieron? Y así se ve como más adorable. Le voy a poner un brillito en el otro ojo del mismo modo. Hago una pelotita, apachurro, y lo pongo del otro lado. Ahí está. Pues ya casi está terminado nuestro mini cubito monstruito. <ríe> Ahora le faltan sus patitas. Y para las patitas voy a usar dos palillos. De esos palillos de madera que tenemos en casa, lo partimos a la mitad y nos van a quedar así. ¿sí? Vamos a tener dos palillos y los dos los vamos a partir a la mitad. Nos van a quedar entonces cuatro pedacitos así. Cuatro mitades de palillos. Esas mitades de palillos van a ser las patitas de mi monstruito. Le voy a insertar cada palillo en cada esquina. Uno aquí. Le voy a poner otro acá. Las pueden dejar tan largas o tan cortas como ustedes quieran. Si quieren que sea un monstruito muy patón, pues le dejan los palillos largos. Si no les gusta el monstruito tan patón, pues los empujan más, más, más los palillos para que se metan más y les queden las patitas chiquitas. Yo se las voy a dejar larguitas porque me gusta cómo se ve mi monstruito así con las patitas largas. Y ahora, por último, le voy a poner una sonrisa. Y para eso puedo usar un lápiz o cualquier cosa puntiaguda, ¿sí? Y le dibujo enterrando la punta de mi lápiz sobre la plastilina, le dibujo una sonrisa. O si quieren que esté enojado, pues dibujan enojado. O si quieren que esté molesto, molesto. Este, triste, triste, como quieran. A mí me gusta siempre que estén muy felices. Así que ahí está. Y ahora, pues lo puedo decorar como yo quiera. Ya lo que sigue es con la imaginación de cada quien, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo un cachito de pintura roja, tal vez le puedo poner aquí arriba unos pelitos rojos, bien pegaditos arriba. Otro cachito con color amarillo, otro cachito con color blanco, y así para que sea un monstruo peludo. Miren nada más. <ríe> ¿Ya vieron, chicos? Es muy fácil hacer figuras de plastilina. Esta, esta figura es muy sencilla y ustedes la pueden hacer con plastilina que les quedó. Esos cachitos que nos quedan después, no los boten. Úsenlos para hacer una hermosa figura de plastilina. Y si quieren que la figura dure más, la pueden barnizar con pegamento blanco. Del que tengan, agarran pegamento blanco y con un pincel van barnizando la pieza. De este modo les va a durar mucho más tiempo y, pues, puede protegerse del polvo y también evita que se derrita. <ríe> Así que, chicos, espero que les haya gustado y espero que lo intenten en casa a ver cómo les queda. Sí, y pues, vamos a seguir haciendo. Figuras de plastilina con nuestra retacería de plastilina. No la boten, no la boten. Siempre hay muchas cosas por crear. Muchas gracias, chicos. Espero que les haya gustado. Bye. Bueno, Qué le agradecemos a por esta fantástica figura. Así es, quedó súper hermoso y eh, pues seguimos con Piñita que nos hará un fabuloso experimento científico. Pero antes Richie yo quería, a ver si es posible, que todos los que nos están viendo puedan mandar nuestro sus figuras que hicimos con seudí y tal vez la plastilina que vamos a hacer bueno ya les di un avance ah qué bien pues claro que sí entonces nos la pueden mandar a nuestro messenger o nos la pueden eh, publicar aquí mismo en facebook ponen su publicación esta es la figura de plastilina que que hice en su like eh, con Seudi de Seurupa eh, Por cierto, vayan a seguir su página Mañana tenemos una súper entrevista con ella O también eh, Pueden ponernos igual eh, Esta es la plastilina Que, que hice con piñita Está súper Muchas gracias Y no olvidemos la figura de origami De Tali. Claro que sí, también nos la pueden poner si les quedó a lo mejor a ustedes les queda un poco más grande, un poco más pequeña, um, no sé, pero por supuesto que sí. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Eh, Espero bueno que ya puedan ver el plato, ya se ve. ¿Me podrían ayudar, por favor? Sí, ya se ve el plato, Piñita. Ok, muchas gracias. Bueno, le voy a poner un poco de maicena al plato. Entonces le vamos a vaciar un poco. No se ve, pero ustedes vacíen lo que quieran. O sea. Es la cantidad que quieran hacer. Yo voy a hacer poquitas porque no quiero hacer muchas. Ya que tenemos aquí la maicena. Le vamos a poner un poquito, solamente un poquito de jabón. Puede ser de trastes o de mano. Ya que le pusimos un poquito, lo vamos a revolver. Si ven que todavía les queda como mucha maicena, pueden ponerle un poquito más. También si lo quieren pueden ponerle colorante en polvo o líquido A mí me falta todavía un poquito más de jabón, entonces le voy a echar un poquito más. Esperando a que se haga. Aquí le puse todo el jabón. Le voy a echar un poco más de maicena. Ya está, está empezando a quedar. Miren, así te va viendo. ¿no? No sé si ya se ve. Bueno, como mi jabón era verde, pues se quedó la majita un poco verde, pero... Pero espero que se vea. A ver, ¿ya se ve? Espero que ya se haya visto. Entonces tienen que echarle el jabón hasta que quede su majita. La miel ya quedó, bueno, me sobró mucha maicena, pero la mía ya quedó. Y como le puse un poquito de rosa, se ve un poquito de rosa, y se queda súper suave y tiene un tipo de consistencia de slime. Bueno, se corta mucho, pero así quedó. muchas gracias piñita por por por ese eh, fantástico eh, experimento muchísimas gracias eh, quedó muy bien esa plastilina también pueden enviarnos sus fotos repito a lo mejor y ustedes les quedó un poquito más como de slime pero no importa igual quedó súper bien porque el slime seguro les ha de encantar a todos y a todas pues sí. a continuación vamos con un poquito de música, con esto que se llama Happy Birthday de los Perroquers, para desearles un muy feliz día del niño. <risa> El cumpleaños, El cumpleaños rockero. rockero Todos juntos rockero. Yeah, yeah, yeah. Muchas gracias a los perroquers por esa canción. ¿Qué te pareció, Piñita? Me encantó, Richie. Qué bien, porque a continuación eh, vamos por un cuento, un cuentos muy bonito hecho por la tetera teatro. Ok, creo que el cuentacuentos no, no está entrando. Eh, entonces... ¿Qué les parece eh, si continuamos con más música? Con esto que se llama Necesito Poder de los Perroquers. A partir de ese día dejé de tener miedo. Compartí esta historia con muchos amigos. Ellos se convirtieron en superhéroes y superheroínas. Decidí luchar contra el mal, contra la contaminación, racismo, marginación y llevar un mensaje de solidaridad, unión mediante nuestra perrola. Pero para lograr esto necesitaba mucho power, mucha energía, por eso el día de hoy te vamos a tocar esta perrola que dice, necesito poder. Pues a mí me gustó mucho esa canción de Necesito poder. ¿A ti, Piñita? Me encantó. Estuvo increíble. Por supuesto que sí. Y ahora sí continuamos con el cuentacuentos, que ahora sí ya está aquí. ¡Hola, teteritos! Soy la princesa Glotti. y el día de hoy Aquiles y yo les contaremos el cuento del príncipe rana de los hermanos Grimm. La historia dice así... Érase una vez un rey que tenía cuatro hijas. La más pequeña era la más bella y traviesa. ¡Oh, ¡Se parece a ti, Glotis! ¿Eh? Cada tarde salía al jardín del palacio y correteaba sin parar de aquí para allá. Cazaba mariposas, trepaba los árboles. ¡Ay! Casi nunca estaba quieta. Un día había jugado tanto que se sintió muy cansada y se sentó a la sombra junto al pozo de agua que había al final del sendero y se puso a juguetear con una pelota de oro que siempre llevaba a todas partes. Estaba tan distraída, pensando en sus cosas, que la pelota se resbaló de sus manos y se cayó al agua. Ay, el pozo era tan profundo que por mucho que lo intentó, no pudo recuperarla. Oh, se sintió muy desdichada y comenzó a llorar. <risa> Dentro del pozo había una ranita que oyendo los gemidos de la niña... Asomó la cabeza por encima del agua y le dijo. Ah, ¿Qué te pasa, preciosa? Pareces una princesa y las princesas tan lindas como tú no deberían estar tristes. Estaba jugando con mi pelotita de oro, pero se me ha caído al pozo. Soy yo, soy yo consuelo la niña. Ah, no te preocupes, yo tengo la solución a tus penas. Dijo la rana sonriendo. ¿Qué te parece ser mi amiga? Yo bucearé hasta el fondo y recuperaré tu pelota. ¿Qué te parece? ¡Oh, ¡Genial, rañita! Dijo la niña. Me parece un trato justo y me harías muy feliz. La rana, ni corta ni perezosa, cogió impulso y buceó hasta lo más profundo del pozo. Al rato, apareció en la superficie con la reluciente pelota. Uh, aquí la tienes, amiga, jadeó la rana agotada. La princesa tomó la valiosa pelota de oro entre sus manos y sin darle ni siquiera las gracias, salió corriendo hacia su palacio. La rana perpleja le gritó, ¡Ey! ¡No corras tan rápido! ¡Espera! Pero la princesa ya se había perdido en la lejanía, dejando a la ranita triste y confundida. Al día siguiente, la princesa se despertó por la mañana cuando un rayito de sol se coló por su ventana. Se puso unas coquetas zapatillas adornadas con plumas y se recogió el pelo para bajar junto a su familia a desayunar. Cuando estaban... ¿Todos reunidos? Alguien tocó a la puerta. ¿Quién será? Hoy preguntó el rey mientras devoraba una rica tostada de pan con miel. Ah, yo abriré, dijo la más pequeña de sus hijas. La niña se dirigió a la enorme puerta del palacio y no vio a nadie, pero oyó una voz que decía. ¡Ay, soy yo, tu amiga la rana! ¿Acaso ya no te acuerdas de mí? Bajando la mirada al suelo, la niña vio al pequeño animal que la miraba con ojos saltones y el cuerpo salpicado de barro. ¿Qué haces tú aquí, bicho asqueroso? No soy tu amiga, le gritó la princesa cerrándole la puerta en las narices y regresando a la mesa. Su padre, el rey, que no entendía nada, le preguntó a la niña qué sucedía. Y ella le contó cómo había conocido a la rana el día anterior. ¡Hija mía! Eres una desagradecida. Ese animalito te ayudó cuando lo necesitabas y ahora es te estás comportando fatal con él. Si le has dicho que sería su amiga, tendrás que cumplir tu palabra. Ve ahora mismo a la puerta e invítale a pasar. ¡Ay, pero papi! Ay, ¡Es una rana sucia y apestosa! Se quejó. Te he dicho que le invites a pasar y le muestres agradecimiento por haberle ayudado. ¡Ay! Bramó el monarca. La princesa obedeció a su padre y propuso a la rana que se sentara con ellos. El animal saludó a todos muy amablemente. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Y quiso subirse a la mesa para alcanzar los alimentos, pero estaba tan alta ay, que no fue capaz de hacerlo. ¡Ey, princesa! Por favor, ayúdame a subir, ya que yo solita no puedo. La princesa, tapándose la nariz porque la rana le parecía repugnante, la cogió con dos dedos por una pata y la colocó sobre la mesa. Una vez arriba, la rana le dijo, ¡Ahora acércame tu plato de porcelana para probar esa tarta! ¡Ay! Seguro que está deliciosa. La niña de muy mala gana compartió su comida con ella. Cuando hubo terminado, el anfibio comenzó a bostezar y le dijo a la pequeña. Uh, amiga, te suplico que me lleves a tu camita porque oh, estoy muy cansada y tengo ganas de dormir. La princesa se sintió horrorizada por tener que dejar su cama a una rana sucia y pegajosa, pero no se atrevió a chistar y la llevó a su habitación. Cuando yo estaba tapada y calientita entre los cedredones, miró a la niña y le pidió un beso. Oye, ¿me darías un besito de buenas noches? ¿Pero qué dices? Solo de pensarlo me dan ganas de vomitar. Le espetó la chiquilla, harta de la situación. La ranita desconsolada por estas palabras tan crueles, comenzó a llorar. Las lágrimas resbalaban por su verde papada y empapaban las sábanas. La princesa, por primera vez en toda la noche, sintió mucha lástima y exclamó. ¡Ay, no llores, por favor! Siento haberte herido tus sentimientos. Me he comportado como una niña caprichosa y te pido perdón. Sin dudarlo, se acercó a la rana y le dio un besito cariñoso. Fue un gesto tan tierno y sincero que de repente la rana se convirtió en un joven y bello príncipe. De rubios cabellos y ojos más azules que el cielo. La niña se quedó paralizada y sin poder articular palabras. El príncipe sonriendo le dijo. Ah, una bruja malvada me hechizó y solo un beso podía romper el maleficio. A ti te lo debo. A partir de ahora seremos verdaderos amigos para siempre. Y así fue... El príncipe y la princesa se convirtieron en inseparables. Y cuando fueron mayores, se casaron y vivieron felices para siempre. ¡Fin! Uy, espero que les haya gustado el cuento. Síganos en nuestras redes sociales como La Tetera Teatro y La Tetera Kids. ¡Y feliz Día del Niño! ¡Nunca dejen de soñar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Aquiles! ¡Adiós, Glotí. Mini, gracias por ese maravilloso cuento de la Tetera Teatro. La verdad, a mí me gustó mucho. Estuvo muy bonito. A mí también me encantó. ¡Ah, qué bien! Y, pues, ya nos vamos. Pero antes, saludamos a todas y todos nuestros seguidores. Esperamos que se la hayan pasado muy, muy bien. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este live. No olviden eh, compartir para que siga llegando a más personas y siga creciendo Rick Exey. Y, eh, pues, no, tampoco olviden enviarnos sus fotos para que las podamos publicar en nuestro Facebook enseñándonos eh, la plastilina de Piñita, la de Seud y de Seurupa eh, y eh, la figura de origami de tal. Pues con esto yo me despido. tu Piñita? Yo creo que yo también. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos que les haya encantado. Lo hicimos con todo nuestro corazón para que se hayan divertido siquiera un poquito en este Día del Niño, la niña. Y todos juntos nos despedimos. ¡Adiós! ¡Adiós! Ricky Productions.